Saludos y bienvenidos a este video tutorial de cachemel.org. En este video tutorial vamos a realizar un ejemplo de un problema de transporte con el programa GAMS. Para determinar eh, qué es un problema de transporte hay que recordar que la optimización es la principal aplicación del programa GAMS y dentro de la optimización son los problemas de transporte, de toma de decisiones los que en el mundo real, por así decirlo, en el mundo empresarial, más se realizan. El transporte eh, sirve para generalmente va a servir para minimizar los costes de llevar las unidades de, de producción de un lugar a otro y los de toma de decisiones sirven para determinar eh, si, un, por ejemplo, si un reactivo de una reacción lo compramos de otra empresa o lo fabricamos en una misma planta. Entonces, pues en estas dos aplicaciones es donde GAMS más, más útil puede llegar a ser. El problema que vamos a realizar, además, el enunciado del problema ha sido facilitado por el profesorado de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. El enunciado dice así. Diversas plantas fabrican un mismo producto. Cada planta tiene una capacidad máxima de producción. El producto ha de ser transportado a diferentes mercados para satisfacer una demanda mínima de cada uno de ellos. El coste unitario de transporte es proporcional a la distancia entre la planta y el mercado, cuyo valor es de 0,01 céntimos de euro por unidad de producción y kilómetro de distancia entre las plantas y los mercados. Se desea obtener la política óptima de distribución, es decir, buscamos minimizar los costes. Asimismo se adjunta una tabla en la cual aparecen las distancias en kilómetros entre las plantas y los mercados. Y eh, una columna en la cual aparece la producción máxima que es capaz cada planta de satisfacer y luego una fila en la cual aparece la demanda que cada uno de los mercados requiere. Entonces, si analizamos el enunciado, lo que se nos pide es minimizar el coste de tal manera que se determine cuántas unidades de proceso deben de ir de una planta a cada uno de los mercados, por pues si una planta no, no le tiene que enviar a algún mercado o una planta tiene que satisfacer únicamente un único mercado, en fin, eso ya se verá, eso ya escribiéndolo en el programa ya se resolverá. Y aparte de ello, el enunciado nos pide que se ha de descubrir la demanda, es decir, Alicante debe recibir 150 unidades, Castellón 150, Vitoria 100, Cádiz 150 y Cáceres 175, y para ello se, es, la satisfacción de esta demanda se debe realizar a partir de la producción que realizan las diferentes plantas. Se puede deducir de, de, lo que hemos, de lo que se ha comentado anteriormente, tenemos una función objetivo y tenemos dos restricciones. Una producción máxima que no puede superar estos valores y una demanda que tiene que satisfacer estos valores. Entonces eh, vamos a resolverlo con el programa GAMS. Bien, pues vamos a resolver el problema. Abrimos GAMPS, eh, copiamos las options, copiamos el título del problema y copiamos el enunciado del mismo. Entonces eh, empezamos a escribir. En primer lugar, irán los sets. Este problema tiene unos sets que son bastante evidentes, que corresponden. Uno se va a llamar P y son las plantas, y el otro se va a llamar M y son los mercados. Respecto al set de las plantas, pues hay que escribir el nombre de las plantas donde se producen las unidades del proceso. Las son Madrid, Barcelona, Almería. Almería sin, sin, sin la tilde, vamos a escribir los nombres sin tilde. Y finalmente la coruña. Como pues se puede observar, el, la, el programa no reconoce la ñ, por tanto vamos a poner la ñ, la coruña. Y eh, cerramos la, la, en, con la barrita. Y para los mercados, pues escribimos el nombre de los diferentes mercados, que son Alicante, Castellón, Victoria, Cádiz y Cáceres. Todos separados por coma, cerramos gorrita y punto y coma. Tras ello, ¿qué se puede escribir? Pues vamos a escribir, por ejemplo, la tabla Table. La vamos a llamar A, D, P, M. Es decir, la tabla se llama A, y en las filas van a estar las plantas, mientras que en la M van a ir los mercados. Y esta tabla corresponde eh, a las distancias en kilómetros entre las, las plantas y los mercados. Por tanto, vamos a empezar a rellenarla. Metemos, como hemos dicho, en filas irán la, los mercados, que son Madrid, Barcelona, Almería, van a ir, bueno, vamos a meter aquí otro espacio, y aquí irán pues, los diferentes mercados, las columnas que son Alicante, se dejaron un par de espacios, Castellón, un par de espacios, Victoria, Cádiz y Cáceres. Y ahora se copian las distancias desde los mercados, en, bueno, entre las plantas y los mercados, por ejemplo, Madrid y Alicante son... 417 kilómetros y de esta manera pues eh, se va rellenando la tabla bien una vez que hemos terminado de copiar la tabla pues ponemos punto y coma y seguimos con el siguiente comando que va a ser escalar escalar que va a representar el coste unitario entre las plantas y los mercados dependiendo del kilometraje y de las unidades que se que se produzcan lo vamos a denominar por ejemplo f es el coste unitario por unidad de producción y por, y por distancia y tiene un valor de 0,01 eh, Que he dicho coma eh, se escribe punto en el campus esta entrada no la admites. Eh, tendría que ser un punto. punto y coma y seguimos con el siguiente los siguientes elementos a introducir son los parámetros que hay tres tipos de parámetros. En primer lugar tenemos la demanda de los mercados y que de, como depende de los mercados hay que poner entre paréntesis que la demanda depende de los mercados, entre eh, paréntesis M, y ahora hay que introducir para cada mercado cuál es su demanda. Otro parámetro son, es la producción, la producción máxima, que la vamos a tener por ejemplo R, depende de la producción es la producción máxima de cada planta y que bueno, en el caso de Madrid es de 250, Barcelona tiene una demanda de 200, Almería de 300, es la producción que puede tener y La Coruña tiene una producción también de 300. Cerramos y en el último lugar el, es el coste unitario pero que depende de, de la planta y del mercado el que eh, es el último parámetro que se tiene que definir. El coste unitario que depende de cada planta y cada mercado. Ponemos punto y coma y ponemos que este, el coste unitario que depende de cada planta y cada mercado es igual al factor F por las distancias en kilómetros que tenemos en la tabla como hemos llamado ADPM pues lo ponemos ADP, M y punto y coma de esta manera el programa ya sabe que el coste unitario se calcula mediante esta expresión eh, introducimos ahora ya las variables del problema que son en primer lugar Z que es la variable que queremos minimizar punto y coma y luego eh, hay que introducir las variables de las eh, distintas unidades de producción que van de una planta hacia un mercado. Las podemos llamar X que va de una planta a un mercado. Como son unidades de producción, no pueden ser negativas, las vamos a introducir con, con su propio comando, como positive variables. Y entonces, pues estos son las un unidades de producción de una planta a un mercado y ponemos punto y y bien una vez tenemos ya todas las eh, variables introducimos las ecuaciones hay tres tipos de ecuaciones como se dijo al inicio está la función objetivo del problema está la función de, de la demanda que no que se tiene que cumplir está la demanda que requiere el problema y está la función de eh, que no se debe sobrepasar la producción máxima, la vamos a dar la producción. ¿De acuerdo? Ponemos punto y coma y ahora empezamos a introducir las funciones. La función objetivo es que z, que es lo que queremos minimizar, tiene que ser igual ¿A qué tiene que ser igual? Bueno, pues, eh, como sabemos, eh, pretendemos minimizar. ¿Qué pretendemos minimizar? Que todas las unidades del proceso multiplicadas por el coste sean lo mínimo pero referente tanto a las plantas como a los mercados por tanto son como dos sumatorios diferentes Entonces, en primer lugar tendríamos el sumatorio de las plantas y luego tendríamos el sumatorio dentro del sumatorio de las plantas el sumatorio de los mercados de eh, el coste que es cpm C M multiplicado, voy a dejar aquí el espacio para que sea se mejor, multiplicado por x de M. Y van 3, paréntesis para cerrar aquí, bueno, punto y punto La siguiente ecuación es la ecuación de la demanda. Eh, esta ecuación, la demanda es para cada mercado, por el set de cada mercado. Y entonces consiste en sumar eh, todas las unidades de proceso que van a todas las plantas eh, tiene que ser mayor que la que demanda que requiere cada uno de los mercados. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Pues ponemos la suma de todas las plantas de todas las unidades de proceso para cada uno de los mercados. De ahí la M que está en la, entre paréntesis al lado de la demanda tiene que ser mayor que eh, el parámetro de la demanda, que es ddm. de M. Lo cerramos, escribimos, cerramos paréntesis y se y para la producción, la ecuación es muy similar, sino que simplemente la producción es para las plantas y en cada planta eh, tiene que ser capaz de... Eh, la producción tiene que ser inferior al, a los parámetros que, que se introdujeron eh, previamente. Entonces, el sumatorio sería eh, de todos los mercados, de todas las unidades de proceso que se forman en cada planta, en cada mercado, tiene que ser menor que los valores eh, máximos de producción una vez que tenemos las ecuaciones introducidas ya escribimos el modelo el modelo para el ejercicio se va a llamar transporte le decimos que tenga en cuenta todas las ecuaciones punto y coma y le decimos que lo resuelva solve que resuelva el ejercicio de transporte eh, using empleando programación lineal porque todas las ecuaciones son lineales Minimizando, minimizing, minimizing, minimizing, el valor de z. Punto y coma, guardamos y ejecutamos el ejercicio. El ejercicio nos encuentra una solución óptima, cuyo valor es 2328,75. Este va a ser el valor menor de todos los, los que se encuentren. Entonces, si venimos a la solución por variables. Eh, para la variable Z, que es la que queremos minimizar, este es el menor valor, 2.328.75. Y aquí se puede ver cómo de eh, todas las variables, recordemos que era del de la planta a cada mercado, pues Madrid-Alicante no tendría que enviar nada, Madrid la planta de Madrid tendría que enviar a la de Victoria 75 unidades, Madrid-Cáceres 175, y aquí obtenemos todos los resultados del problema. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este vídeo les haya sido de utilidad y si tienen alguna duda o alguna sugerencia no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Muchas gracias y un saludo.